aquí estoy con la falda que hemos hecho de crochet que está otro tutorial le voy a sacar un forro entonces he estado buscando forro y a mí me recomendó el de la tienda este forro porque dice que no se pega al cuerpo pero como veis se transparenta yo pensaba hacerlo doble el forro en cada lado doble porque yo quería una tela un poco elástica porque tiene que ser elástica porque si el crochet Va a estirarse en la cadera, ¿entiendes? Tenéis que comprar una tela elástica. Una tela rígida no podría estirar luego la falda. Esta es elástica. No mucho, pero es elástica. ¿Veis? Es más elástica. Una rígida no estira la falda. Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer es medir poner la tela y cortáis o medí más bien y ponéis un patrón de papel como he enseñado en muchos forros. La de mi, cadera de mi hija mide 96 centímetros. 96 centímetros. Dividido entre 2, 46. Para poder poner doble tela y cortar. Entonces yo lo voy a poner aquí. Bueno, pues yo cojo un trozo de papel de periódico y yo tengo que hacer un patrón con 26 centímetros de largo y cadera un patrón de 46 centímetros, que es la mitad de la cadera en total, la mitad, ¿vale? Entonces yo cojo el patrón, una teta para poder calcular y cortar bien la tela. En este largo no me pilla, 46 centímetros. Me vengo con el periódico, por eso es bueno guardar papel de publicidad. Me vengo aquí porque siempre este filo está recto. Y aquí mido 46. Aquí el largo, para saber por dónde voy a cortar, el largo de la falda de mi hija es 26. Y 26 26. Aquí lo hago el 46. Para donde yo voy a terminar, aquí más o menos ahí 46. Un rectángulo. O sea, haga un rectángulo y así no equivocáis. Voy a coger una regla para subrayar. Esta es el largo, pero este es el ancho. Me guío con los 26, pero voy a cortar desde aquí. 46, aquí está la media de 46 y aquí también. Pues hago lo mismo. Luego ponemos esto encima de la tela y así lo cortáis a la perfección y cortamos. Es bueno que siempre os guíe con patrones, pero todo las que estáis empezando, porque así no torcéis a la hora de cortar la tela y dejáis el margen que normalmente necesita. Ya está. Este es el trozo de mi, de mi forro. Pues ahora cojo la tela. Asesoro que esté bien la tela. No tiene arruga, que no están transpuestas Aquí están las cuatro capas. Pongo la tela. Ya sabéis que tenéis que dejar para el dobladillo, tanto en un lado como en el otro. Yo voy a dejar un poco más Porque claro, yo he doblado mucho aquí Entonces esta parte La que está aquí doblada ¿Veis? Aquí dentro Está más metida Está más para adentro Voy al mismo borde Una lata Yo quería encontrar una tela que no fuera Pero no la encontré fresquita, elástica y que no se transparentara. No lo conseguí. Entonces, como me aconsejó el de la tienda esta tela, porque dice que no se pega al cuerpo, no tiene estática, pues la, me la llevé. Se ve muy transparente, pues la forma es hacerla doble, el forro. Me asesoro que esté esto bien y lo voy pillando con alfileros. Siempre de, de pintores De modistas ¿Vale? Podéis marcar Siempre bueno a marcar Luego ya marcaremos la otra parte Así a la hora de hacer no coincide todo Y dejo un margen ¿De acordáis que yo siempre os enseñado Un margen Me salió de cámara Un margen más o menos de este tamaño. Estas tijeras no valen. Pero aquí lo voy a arreglar un poquito. Aquí también lo voy a cortar. Porque es por la mitad. Y aquí. Para el siguiente paso. Ahora veis donde he marcado. Voy a echar. Veis que el mío es 4 Lo bueno de hacerlo ahora de esta forma. Que yo voy a tener. Una, dos, tres y cuatro porque ya sabéis lo estoy haciendo porque así no se transparenta y de esta forma sí se transparenta vale he quitado el patrón y así que iba quitando el patrón iba poniendo quitaba ese alfiler lo ponía aquí para que no se me mueva la tela y así y ya quitáis el patrón y entonces ahora pasáis el perpunte en este lateral veis las rayas no sé si se aprecia veis en ese lateral y queda todos iguales y en este lateral qué va a pasar ahora con esto pues va a quedar las costuras invisibles ahora soy principiante ir banal. veis que lo ir banal? yo voy a hacer doble forro pongamos vosotros vais a hacer uno nada más yo lo voy a hacer doble porque con uno transparenta y a motivo del abanico este se ve mucho entonces yo lo voy a hacer doble entonces lo hacéis por separado no lo iban a ir juntos no lo irban a ahí Las cuatro partes juntas vale lo van ahí y en el segundo como he cortado cuatro habéis visto que yo he cortado cuatro pues para que os salga los otros dos pues, pues, voy a poner los dos aquí y otra vez el patrón y otra vez lo subrayáis con la tiza ¿Vale? Siempre sobraría, sobre todo la que soy principiante Así no os torceréis y os saldrá bien También os recomiendo que la hagáis con Con irván Bueno, pues ahora vamos a Yo voy a coser Estas dos partes Ya sabéis que tenéis un tutorial mío Puntada festón, irvánar y, y punto atrás Pues tendréis que a y punto atrás ¿Vale? Pues vamos a, a coser. Voy a coser esto con la máquina. Muy importante. También. Si vais a coser con la máquina. Aquí la tengo. Tenéis que tener. A ver si sale. Una patilla de teflón. ¿Vale? Tengo agua. Una patilla de teflón. Para que la tela elástica. Podáis coser. Si no tenéis esta patilla. Mm, va a pasar que vaya a tener un dolor de cabeza para coser esto con la máquina porque va a saltar continuamente, van a hacer unas puntadas muy raras y, y luego cuando estiréis se va a romper. Entonces, con esta patilla, con este presa y aguja especial le llaman stri pero también viene llamada punta de bola. Yo he utilizado el, la de este número, la 705H, vale, aquí hay varios tamaños de punta de bola, no se aprecia la diferencia de una a otra, pero tiene una poca diferencia, no muchas. estas son las normales que cosemos en plano, ¿no? en recto, y la de punta de bola, la que es la punta es más redonda, Hacer más redonda, no desgarra la tela y agarra mejor, ¿vale? Se llama o estri o punta de bola. La pedí que es ahí en mercería y en cualquier sitio. Y luego un presentela de teflón. Entonces coseré perfectamente todas las telas elásticas, las que son elásticas, ¿Vale? Perfectamente, no tendréis dolor de cabeza. Echaremos para adelante y para atrás un poquito. Nos bueno, aseguramos que esto está detrás. Tenemos la puntada recta. Y echamos un poco para atrás. Y con esta presa tela de teflón y la aguja especial de punta de bola coseréis cualquier tejido de licra perfectamente. ¿Veis? La puntada sale totalmente no dispareja, esto es el irván y ya quitamos el irván este es el irván una vez que vosotros tengáis vuestros dos laterales hechos tenéis que hacer el dobladillo que hay un prensatela también un prensatela también especial para hacer dobladillos en el siguiente tutorial dentro de nada tendréis unos tutoriales de los prensatelas que normalmente deberéis de tener y os facilito, cojo y lo doy la vuelta este lo dejo en el revés lo coloco dentro y ahora yo voy a hacer dobladillo de los dos a la vez ¿Qué pasa que no se me va a ver las costuras por ningún lado ni por este lado ni por este y además no le va a transparentar ¿veis? Es así todavía transparente, transparenta pero bueno, ya una cosa más lógica ahora ya tenéis que coger y hacer un dobladillo pillando los dos bueno, un forro nada más yo dos, ¿vale? Hacer ahí el dobladillo de la parte de abajo y de la parte de arriba antes esta tela no se hilacha pero os recomiendo que hagáis un sisa también hay un presentela especial que hace unos sisa muy profesionales que aquí no lo tengo en este tutorial más adelante los veréis, los presantelas que de verdad deberéis de tener con vuestra máquina de coser para que salgan las costuras muy profesionales y os va a facilitar mucho el trabajo bueno, pues voy a juntar estas dos piezas con el dobladillo y ahora lo veis bueno, voy a explicaros más o menos cómo tenéis que calcular si le queréis poner una goma a vuestro forro. La cintura de mi hija tiene 76 centímetros, ¿no? El contorno de la cintura. Lo que es la cintura. Vosotros tenéis que ponerlo, o oh, en el forro también, para calcular la goma que tenéis que poner. Hacéis esto. Ponéis de extremo a extremo, ¿no? La anchura que tenéis de forro. Y luego la mitad de esto nada más. Pongamos de aquí a aquí. Entonces, ese es el cálculo que tenéis que hacer para el contorno de toda la cintura. Este trozo no vaya a poner de goma. Luego, para coserlo, voy a hacer un tutorial dentro de otro. Ponéis cinta carrocera aquí. Aquí veis que he puesto cinta carrocera. ¿Veis? Desde... La goma elástica que le vayamos a poner a nuestra cintura. Normalmente se hace de esta forma. tener la falda. ¿no? Pero yo la voy a hacer de otra forma que es mucho más fácil. Ponéis la falda así la cintura de la falda Vamos. la cintura de la falda poner la goma lo que es el ancho y luego la dobláis y la mitad de la falda lo que es la mitad justo la mitad el trozo que vais a utilizar para dentro si no lo vais a hacer como yo lo voy a coser directamente la goma elástica en el... En la falda de crochet ¿Vale? Si la vais a poner dentro de un dobladillo Así es como podéis calcular La goma que necesitáis Otra forma Que es la que voy a utilizar Es poniendo para que no Pintemos, bueno no pasa nada Luego con arcos sale. Pero para poder pintar Cogemos cinta carrocera Ponemos la cinta carrocera Aquí Más cerca posible de la pestaña. Cogemos el centímetro. Y desde aquí, desde el filo de la aguja hasta aquí, marcaremos 5 centímetros la cinta corrosera. Desde aquí, veis que está ahí en el tela en el mismo agujero que tenemos ahí. Marcaremos 5 centímetros. 5 centímetros. Luego marcaremos casi todos los filos de la máquina. Tenemos 10, que es la curva de la máquina. Aquí marcamos 10 centímetros. Y ahora vamos a colocar nuestro, vamos quitando cosas, nuestra goma elástica, ponemos la goma elástica, yo le que voy a poner es el punto aquí y aquí, porque luego le voy a pasar un cordón por medio de esta. O sea, se tendrá las dos opciones como un chanda. Igual que un chanda Nos asesoremos que la, el hilo esté en su sitio Atrás el Circular podemos empezar donde queramos Yo más o menos calculo que tape los agujeros Y que yo pueda meter luego el cordón Ahí Me aseguro que la Buja empiece desde aquí Ahí Hago un pequeño remate Para atrás y para adelante Y otro para atrás Otro para adelante Y otro para atrás Y ahora Para que sepamos la medida Y no nos quede A ver, vamos a ponerlo más para atrás Ahí Ponemos la goma sin estirar a 5 centímetros. Entonces, cuando la tengamos ahí a 5 centímetros, todo esto lo que vamos a estirar hasta 10 centímetros. Estiramos a nuestra tela y cosemos. hasta que yo no termine tenéis que tener eso tenéis que estar estirando ¿vale? otra vez hago el mismo método sin estirar la goma a los 5 centímetros entonces desde 5 hasta 10 centímetros es lo que voy a estirar hasta 10 centímetros ahí Me cojo mi tela, mi falda y a coser Ya he llegado a lo que yo he estirado Otra vez volvemos a hacer lo mismo Llegamos a los 5 centímetros Que está aquí Y estiramos hasta 10 Esto es 5 Desde aquí a aquí Nos vamos a estirar lo Cogemos bien Y a coser mido 5 centímetros y aquí tenemos el principio y aquí ya no podemos estirar tanto estiramos pero cosemos hasta llegar al principio de nuestra goma estiramos los 10 centímetros pero cosemos nos paramos ahí y la montamos la goma echamos unas puntadas para atrás y para adelante yo voy a extraer la goma, vosotros podéis pasar, si no vaya a poner un cordón, pasar por aquí y empezar por el otro lado. Yo no, porque no tiene que tener hilos por medio. ¿Vale? Y ya así sabéis calcular exactamente. Y ahora vamos a proceder con la mismo extremo del otro lado. ¿Veis? No queda ni rígido Y además fijaros que era lo que yo tenía que cortar Cuando he hecho la muestra esta Pues aquí vuelvo a poner Mi goma del principio Como tengo aquí esta montada La monto ahí Vosotros podéis pasar a por aquí Si no vais a meter en ningún cordón Pero yo sí le voy a meter un cordón el suero que esté bien montada la patilla aquí se me ha salido entonces la voy a montar más adelante ahí, para que prensa tela apriete meto mi aguja y hago la misma operación de antes 5 centímetros pero ya en este no hace falta porque ya tenemos, pero lo hacemos también, ¿vale? Tenemos aquí los 5 centímetros y tiramos. 5 centímetros y estiramos. aquí llegó al final me asesoro que este monte con este como está en el otro lado y ya está y hago unas puntadas de atrás para adelante Y aquí tenemos, sujeta la goma en toda la cintura y no está muy apretada. Está como se calcula. ¿Ves? Y ahora yo procederé y pondré un cordón a la falda. No se aprecia ni las puntadas ni nada. Cortaré todos los hilos. Y aparte le voy a poner su cordón. Volviendo al forro, ya os dais la puntada de sisa, ¿vale? Vaya rematando todos los filos con la puntada sisa. Uy, que me sale esto. Perdón. La puntada sisa. Y yo como tengo doble forro, vosotras ya podéis hacer dobladillo una vez que hagáis esto hacéis el sisa también en el borde y hacéis el dobladillo. Y si queréis colocarle una goma o lo que queráis. Ya sabéis cómo calcular la goma. Haciendo la anchura de esto más la mitad de esto. Si no queréis hacer la goma elástica como la he puesto yo directamente a la falda. Yo voy a colocar mis dos forros, voy a coserlos juntos. Y ahora nos vemos. Bueno, la parte de arriba he decidido dejarlo en tipo sisa Con los dos forros pillados Y un perpunte que le he hecho fino por aquí Y la parte de abajo tenía que haber pensado mejor Pero ha quedado como una orilla bordada Eso tenéis dibujo en la máquina Y si no tenéis, pues pasáis varias veces el sisa Otra forma más bonita Es que antes que yo cosiera esto puede haber hecho una costura un perpunte y darle la vuelta entonces hubiera puesto otro perpunte y se hubiera quedado un dobladillo muy bonito por la parte de abajo pero como siempre uno tiene fallos pues ya os lo digo por la que vayáis a hacerlo primero pasáis un perpunte lo que es el falso un perpunte le dais la vuelta que quede al derecho tanto aquí por dentro como aquí eso sí, tenéis que tener cuidado en eso le dais la vuelta luego lo ponéis todo bien y entonces os quedará una costura es que ahora ya no lo puedo hacer porque no tengo una muestra pero la que entiende de costura sabe lo que estoy diciendo quedará así, ¿ves? al darle la vuelta quedará así entonces luego juntáis otra vez y le echáis otro pespunte por aquí en encima y os queda Ahora, para poner nuestra cintura a nuestra cintura que tenemos ya goma elástica, os recomiendo que pongáis el forro antes. Y yo no quería que la goma elástica se le rozara al cuerpo a mi hija, entonces por eso he decidido ponerlo. Pero claro, yo tenía lo haber pensado: tengo doble forro, podía haber puesto un primer forro con la goma, pero bueno, como veis, yo también tengo fallo total. que Tenéis que calcular, como ya tenemos la goma, en la tenemos que calcular Ponemos la falda, ¿veis? Esta es un respaldado de una silla Estiramos la falda ahí Cogemos el forro Ya no hace falta hacer esa división, yo iba a hacer la división, pero ya, como he puesto la goma Pero para que aprendáis, si ponéis goma Me he quedado sin flash, espero que se vea. Está la batería baja. Y ponéis aquí. Así. Vais pillando con alfileres. El forro. Asesoraros de que esto que queréis que quede por dentro. Yo, como lo he hecho doble, si queréis que esta costura que hay por dentro, por fuera. Vosotros ya decidís. Por la, el lado del recalo o, o por dentro de la falda, lo lógico que sea por dentro de la falda. Y vais metiendo alfileres de esta forma y luego nos va a hacer más, pasamos más perpunte por todo alrededor. Este no lo alfilé. y así. Vais colocando todos los alfileres alrededor, que no esté arrugado, que no tenga piegue. ¿Veis? Que el forro quede bien, que quede donde vosotros queréis que quedáis que, que sobresalga un poco de aquí el crochet. Yo lo voy a poner de esta forma para poder ir quitándolo a la vez que voy cosiendo. Como tiene cabeza gorda. Ahora que veis que voy cosiendo y quitando los alfileres. Y de esta forma podéis colocarlo y queda, si sí, hemos tenido el fallo, de poner la goma. Yo no tenía el fallo, yo que iba a hacer esto desde un principio. ¿Veis? Alrededor, todo alrededor. Luego le dais la vuelta a la silla. La falda la tiráis para allá. Veis que se asoma por aquí la cintura. Y os venía al otro final que tenéis aquí. Y seguís poniendo por todas las partes. Alfileres. Así os queda totalmente todo parejo. Y vais colocando. Este es un truco que me enseñó mi madre. Que es una niña pequeña. Pero yo yo qué sé. Buscáis otra cosa que tengáis así parejo. Que sea con menos. Una silla pequeña. O algo que tengáis que sea de esta diferencia. Siempre hay un tablero. Yo qué sé. Pensad. Yo voy a ir siguiendo poniendo los alfileres. Y ahora veréis cómo queda. Voilà, aquí tenéis el resultado, ¿veis? Así queda totalmente parejo. Ahora vamos a echarle un perpunte, vamos a ir estirando, ¿ve? Y queda todo en su lugar. Que siempre esto esté fuera, que no sobresalga. Metemos la aguja, la estiramos para que coincida con este alfilé. y cosiendo cuando está la alfilera así la verdad es que a la aguja no le pasa nada si queréis, podéis ir quitando la aguja o no yo sí la voy a quitar alguna otras no ¿vale? y así ya vamos cosiendo va asesoráis vais tirando miráis que este filo se que quede por fuera y vais echando un perpunte y aquí estoy llegando al final. ¿Queréis aseguraros para echarle otro pespunte encima? Lo hacéis. Yo creo que no. Debe echar otro. Para estar más segura. ¿Veis? Y así estamos. ¿No? Lo estiro Lo haré igual que con la silla Pero simplemente Yo le voy a dar una puntada Una pequeña puntada aquí Le he colocado su cordón Y tiene las dos cosas Su cordón, su forro Su goma Ya ella Ahora cuando yo le coloque a mi hija esta falda. Hasta que ella no lo tenga colocado. No le haré esa puntada que os digo. ¿Vale? Porque. Espera. Voy a ver lo que ella lo estira. Y entonces le haré una puntada aquí. Otra aquí. Otra aquí. Como cinco o seis puntadas. Hecha a mano. Haré ¿vale? A mano. ¿Qué pasa? Que así no se le sube ni se le baja el foro. ¿Vale? Pero una vez que ella se lo coloque. Bueno, espero que haya gustado el, eh, Cómo he hecho el forro Si queréis esta falda, ya sabéis Vais aquí, sale una I Un círculo, una I, le dais Y os sale cinco tutoriales Pincháis el tutorial De que correspondiente Que tendrá dos o tres partes No lo sé ¿Vale? Ya pincháis los tutoriales Que haga falta para terminar esta falda Ahora estos finales les voy a poner Unas cuentas a estos finales le pondré unas cuentas y ya está. Espero con su goma elástica incorporada y el forro. Bueno, suscribiros a mi canal que es gratis. Y si tenéis alguna duda, más que me preguntéis, que yo enseguida os responderé por mensaje de YouTube. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima. Dedito arriba. Chao. Gracias.